Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos otro invitado más acá en el Código del Tiempo. Es nuestro querido Adrián Gleiser, Tierra Galáctica Roja, Kim Planetario de Longas Datas, como decimos acá en Brasil. Bueno, que hace un montón que está transitando por el, por el camino de las 13 lunas y ahora. Se deparó con otras herramientas muy poderosas y que las está casando ahí con las trece lunas. Entonces, ¡bienvenido, Adrián! Me encanta eh. que acá. Me gustaría que cuentes un poco de tu conexión con las trece lunas, todo. Para quien conoce a Adrián sabe que estás el mago de los números. Y ahora va a contarnos un poco De, de todo, lo, cómo fue su conexión Y todo lo que está realizando Un abrazo, dale contale. Bueno Hola Estrella eh, Y hola a todos los que estén ahí Conectados eh, Contento también de estar acá Compartiendo y dándole Buen uso a las tecnologías ¿no? Que disponemos en este tiempo eh, Mi Mi Viaje así, eh, al principio, adentro de las 13 lunas en la ley del tiempo, empezó, eh, igual como me pasó luego con el diseño humano, que fui cuando empecé a encontrar la información, me fue confirmando cosas que yo por ahí, eh, eh, por mi forma de vida y, y mi tendencia natural, ¿no? A, a explorar, a investigar, a experimentar, este, me fui encontrando con situaciones que me llevaron a preguntas y a explorar cosas que después cuando encontré eh, esto, estas informaciones bueno, te, te confirman y te traen nuevas, nuevas fronteras para explorar y nuevos paisajes, ¿no? Eh, en, en mi caso, eh, en el año 2001 yo hice un viaje a India y ahí como tuve muchas experiencias eh, dentro de las cuales me encontré en un momento en, en una especie de experiencia como de, de, de, de no tiempo, hasta eh, como, y, y hubo unos días muy locos para mí, muy intensos, eh, por también cosas como lo, lo que significa estar en un lugar tan diferente de lo que uno está acostumbrado, ¿no? como en la India, con otra alimentación, otros aromas, otra gente, es muy, muy fuerte lo que pasó ahí, y hubo unos días que yo me pensé que me había muerto, y que estaba como en el más allá, imagínate, o sea, por decir, en qué estado de conciencia estaba, y no quería mirar relojes, no quería mirar un reloj, porque tuve como esa esa noción, esa conciencia clara de que el tiempo no era lo que, nos, lo que nosotros eh, pensábamos. Y cuando volví a Argentina, eh, alguien me, me, me dice ¿Por qué no mirás la, el trabajo de José Argüelles, que está con los mayas y, y la, la, la, Y ahí yo como empecé a, a buscar y un día en, en la Plaza Francia me encuentro con, con un nochecito resonante que ya trascendió este plano y, y que él me, me saca el kin y me empezó a contar cosas Que ahí em, empezaron a aparecer confirmaciones y como algo y vos ya sabés lo que te está diciendo no Vos ya sabés, y es, y esto, esto es, es, está en resonancia con, con mi verdad, con lo que yo encontré Con lo que yo siento que es verdadero para mí, ¿no? Eh, y ahí para mí siempre cuando encuentro algo así me sumerjo hasta el fondo, porque esto después me muestra mi diseño, en el diseño humano, que tengo una forma y un, un perfil de personalidad que necesito ir a buscar el fundamento, la raíz de la cosa, ¿no? Entonces empecé a, a eh, soy muy autodidacta también, entonces con la ley del tiempo empecé a conseguir el material y a estudiar y a estudiar y a leer y me leí todo lo que encontré, y después obviamente no es solo la parte de, de estudiar y conocer, sino que también hay que experimentar, ¿no? Entonces ahí fue cuando después llegué al jardín y empezó también la vivencia este, colectiva, ¿no? Del, del 13-20 y, y es, era siempre, siempre un viaje que no termina, ¿no? Es siempre como ir descubriendo nuevas setas que al principio son una idea, después son una experiencia, y después uno le encuentra la esencia de la cosa, cómo lo aplico en mi vida, cómo lo integro, cómo lo puedo vivir y compartir con otros, ¿no? Y también qué, qué representa esto a nivel global, ¿no? Como uno empieza a sentir como... Con la ley del tiempo siempre fue esta cosa de, de darse cuenta de que... Eh, ya desde su, su base, su estructura matemática, es una herramienta súper valiosa para reorganizarnos como sociedad, como especie humana, de una forma más armónica, eh, más orgánica, que está más en resonancia con la naturaleza de cómo están hechos nuestros cuerpos, nuestros tejidos, desde lo desde lo celular y lo microatómico hasta lo estelar, ¿no? Entonces siempre me pegó muy fuerte esa noción de, de mirar el Sol King como este que está atrás tuyo ahí y, y de sentir esa fuente de, de infinitas percepciones que que vincula lo científico con lo artístico, ¿no?, o sea, con, con lo que es eh, la, la cualidad de lo que es fractal, ¿no?, y holográfico, como esta cosa de que cada uno de nosotros es una partecita en el que también está todo el universo, y entonces ahí se crea la, la resonancia de un, un mundo adentro de otro, ¿no? Así que... Con, como devocionalmente también, como, como vos y como tantos otros que fuimos eh, conociéndonos y reconociéndonos en el camino, eh, entramos como en ese viaje que, que no tiene fin, ¿no? en esa espiral que es el, el viaje en el tiempo y que también te, te pone en sintonía a, con ciclos mayores que están más allá de esta, de esta vida que nosotros experimentamos acá en nuestra encarnación terrestre, eh, y que creo que como tantas otras herramientas también tiene esa cosa muy importante que es llevar a tu conciencia al lugar en el que tiene que estar, y no tan perdida en, en los escenarios eh, relativos y tan... Pequeños y condicionantes ¿no? que, que vemos en este teatro del día a día, ¿no? que es, que es el, como la vida en la tierra, ¿no? en donde estamos todos muy hipnotizados por la escena política, por la situación de, de lo que te pasa en, en tu pequeña vida, pero bueno, es, eh, eso como es necesario siempre integrarlo con, con algo mayor que tiene que ver de por qué estamos acá, qué estamos haciendo, ¿no? Entonces siempre. Eh, hay una experiencia que es ir pasando a, eh, en diferentes grados de, de, de conciencia y, y, y no es algo que, que termine, ¿no? Es algo que es, que es como la vida, va, va creciendo cada día Va creciendo, se van apareciendo nuevas revelaciones, nuevas cosas Y así me apareció también, eh, me encontré con el diseño humano Y que lo, lo, lo sumo y lo integré porque también es una fuente... Enorme de, de, de revelaciones muy importantes, ¿no? que, que nos brindan para comprender y para eh, integrar cuerpo y mente, ¿no? Entonces esto es como la gran, eh, la gran cosa que tiene para mí eh, tanto cada sistema por separado como lo que es eh, todo, ¿no? el, el, La información en general que estos sistemas traen como algunos otros también, ¿no?, que mucha gente utiliza para integrar cuerpo y mente, ¿no?, para que la mente reconozca la inteligencia del cuerpo y el cuerpo reconozca también la función de la mente, ¿no? Para que nos cuente un poco de qué se trata el diseño humano, así una pequeña presentación y, y cómo se integra okay. el diseño humano con, con la ley del tiempo desde tu percibir. Bueno, eh, a mí me pasó que después de casi 10 años de estar con, estudiando y transmitiendo la ley del tiempo, me empecé a encontrar con el, con el diseño humano, al principio era algo muy, muy críptico, muy cerrado, que no, no se divulgó tan abiertamente como la ley del tiempo, y eh, se, se transmitió principalmente en Europa y en Estados Unidos, eh, un poco en, bueno, surgió en Ibiza y se fue un poco por Alemania, estuvo en Europa y después en Estados Unidos y Canadá. Y empecé, lo primero que me llamó la atención es que eh, lo primero que me contaron era que esta persona eh, había hecho una integración de los chakras con la astrología, y con el I Ching, y con los hexagramas, y con, con cosas de la Kabbalah, ¿no? Como un sistema de, de síntesis y de mucha integración, y que te hacía una carta que te explicaba cómo funciones muy específicas, de, de cómo funcionás vos, cómo funciona tu, tu diseño. Y bueno, ahí con el tiempo fui investigando, y una de las cosas que también me, me llamó la atención fue cuando me di cuenta de que el periodo que, que esta persona, que se llama Ra, Urujú, este, a ver, vamos a ver, si no sé si tenía la foto, bueno, no importa, eh, en, transmitió el sistema de diseño humano durante el mismo periodo más o menos que Arguelles transmitió la ley del tiempo, y se, se fueron de este planeta con 11 días de diferencia, en el 2011, eh, y los dos eran mono que es el sello 11, este, y Ra era un mono autoexistente, ¿no? que está como del otro lado de la fila de los monos, eh, que fue también como el evento inevitable, ¿no? las caídas de las torres, el, el, ese sello. El fin equivalente. Y era... Um, el Kine equivalente de Botán, ¿no? Entonces, bueno, eso como me, me llamó mucho la atención. Eh, y bueno, el sistema de diseño humano me empezó como a atraer mucho también, y se trata un poco de, lo llama también eh, las mecánicas del Maya, es comprender un poco estos cuerpos que habitamos, como el código genético que tienen, muy preciso, como que hay una programación, ¿no? Vamos a ver, te voy a mostrar acá, eh, a ver, espérate un segundito, ahí, eso, a ver... ¿Eso sale ahí? Sí Todavía no, espera. Todavía no, pero ya, ya va a salir Bueno Perdón, toquita, Ahí está ¡Wow! Bueno, mira, ese es el... Sí, ese es impresionante Ese es el mandala del rey Y ahí podemos ver los hexagramas de Lichín Ordenados de una forma muy lógica eh, Que es un código binario, ¿no? Si partimos del Xin yang el Xin yang como que divide la rueda en dos, ¿no? Como que está lo receptivo, que es el yin, y lo, así lo activo, lo que transmite, que es el Yang. Sí. Y después se van agregando siempre como una yin y una yang, y se crea toda la rueda. Eh, acá, si lo ves, los, los estudiantes más avanzados de la ley del tiempo, una... Una pregunta que muchas veces queremos como resolver es, ¿Cómo ordenó eh, Botán el Solking cuando tiene los hexagramas del I Ching, no? Eh, ahora lo, lo voy a mostrar. Eh, si partimos del 1, del que es acá como a, arriba a la derecha, si vemos el hexagrama 1, que corresponde con la armónica 1 en el Solking, entonces fíjate que si empezás a ir hacia uno y otro lado, vos ves que tenés el 43 y el 44 a los costados del 1, y empezás a hacer una vez para cada lado, te va a dar el ordenamiento de los, de los hexagramas que están ahí en el, en el Solkin este, que es el de la ley del tiempo, no sé si lo tengo acá a mano. Uh -huh. Fueron apareciendo así diferentes cositas eh, Que fue lo que al principio me llamó mucho la atención Y después, así como a full a investigar en la ley del tiempo eh, Empecé a descubrir que también en el diseño humano había capas y capas de información interesantísima Y que se va, se va tejiendo un poquito también este, y llevo ahora unos casi cuatro años eh, sumergido en, en este estudio eh, Hace tiempo que esto... Que el diseño humano tiene que ver con el principio de la, de la forma Y la conciencia el paseo, ¿sí? En la forma, que es el cuerpo Entonces una cosa muy importante que trae Es que hay cuatro tipos de aura, por ejemplo hay una clasificación de cómo funciona tu aura, sí. y de acuerdo con eso, te da una estrategia a seguir para que vos tomes decisiones no mentales, para que, porque la función de la mente no es tomar decisiones. Y esto es una cosa muy importante que trae el sistema de diseño humano, que la mente no está para tomar decisiones, la mente es un observador que desarrolla un punto de vista único, que es cada uno de nosotros, una conciencia única, y para desarrollar la conciencia más pura, la observación tiene que estar más limpia. Entonces cuando estamos perdidos en, el, en la ilusión de que tenemos que tomar decisiones porque creemos que estamos a cargo de nuestra vida, estamos condicionados a ver las cosas de una forma que no es limpia, no es pura, no es... Siempre queremos tratar de ser algo diferente de lo que somos. Sí. Entonces en el diseño humano, en tu carta, se te da una estrategia a seguir, muy sencilla, para que de acuerdo a tu tipo de aura, vos puedas alinearte con tu vehículo, con, con cómo funciona tu cuerpo, tu vehículo, y te dejes llevar por eso. Y las decisiones surgen de ahí, y la mente se libera, para observar lo que pasa en tu vida única. Ahora lo que, el, lo que sucede es que siempre vivimos como con un miedo de que sentimos que nosotros tenemos que hacer como un esfuerzo extra para eh, hacer las cosas de una manera como las hacen los demás, como se supone que deberíamos hacer o tomar la dirección en nuestra vida que parece que es lo, lo correcto, entonces en general vivimos una vida que no es la nuestra, y eso es lo que en el diseño humano se llama el no ser, o el no yo, como que siempre está la mente proyectada hacia afuera pensando que tengo que hacer tal cosa, tengo que convertirme en alguien así o así, tengo que tener una identidad así o así, o un pensamiento así o así, y nunca estamos eh, observando cómo somos naturalmente, y, y, y pensamos que siempre como que hay algo que, malo con nosotros, que pasa algo malo, que yo me tengo que hacer un trabajo enorme para repararme porque vine fallado a este mundo, ¿eh? esa es como la sensación, eh. entonces cuando empezás a seguir tu estrategia, más allá de que la mente quiera o no, porque muchas veces, lo que nos sucede con todas estas cosas, que la mente se siente amenazada, el ego, que es el protagonista de la mente, ¿no? y que, que, que te crea todo este teatro, cuando vos empezás a alinearte con tu verdadero ser, te va en contra, porque no quiere desaparecer, porque si no, cuando uno es verdadero con lo que es el ego, prácticamente tiende a desaparecer si uno logra como estar 100% alineado, ¿no? Eh, entonces el ego necesita que uno esté como confundido, y para decirte, no, no, mirá, vos tenés que tenés que hacer esto, así, así, eh, y bueno, la estrategia en el diseño humano es una manera de entrar en un proceso que con el tiempo vamos descondicionando y vamos alineando con la forma que somos. Este, y yo desde que lo encontré sentí como una resonancia muy fuerte con la información que me, que me llegaba, porque además eh, es un sistema que sorprende por lo preciso, que es lo puntual. Eh, así como cuando me, me supe que era tierra, ¿no? En mi kin y que estaba yo acá como para sincronizar la aventura, y para integrar, y me sucede naturalmente, no tengo que hacer algo adicional claro. para hacer eso, ¿no? Claro. No y... tengo que inventar algo, es lo que es, lo que es Entonces, ¿cierto? es Como, Entonces... que, como que se sincroniza, que las dos herramientas son bastante complementares, por lo que estoy entendiendo. Uno navega en el tiempo y también conoce eh, su cuerpo y su estrategia de acción. ¿Así es? ¿Algo así? Claro, el... El diseño humano lo que te da es mucho, está más enfocado en el espacio, en cómo se mueve y cómo funciona la mecánica del espacio, para que vos puedas habitar tu cuerpo, tu vehículo, y comprender que tiene como un chofer, que te lleva, naturalmente. Entonces vos, por ejemplo, sos generador, sabés que tenés la voz sacral, que va a responder a las cosas que le llegan, porque tenés un magneto muy fuerte, que te llega a la vida y te propone cosas y tu centro, tu voz sacral va diciendo ajá cuando se abre y, y se cierra cuando no ah, ah, ah y eso te va llevando y así cada tipo tiene su, su cosa y eso es una cosa mecánica del cuerpo que una vez que la, la experimentás y la comprendés te relajás un montón porque te liberás de un montón de temas mentales que no te permiten y cuando entras en el viaje también está la parte, eh, como lo que tiene el, el, la virtud de la ley del tiempo, ¿no? De permitirte eh, tener como si fuese una paleta de colores para crear tu propia película también, como y, eh, y lo que creamos entre todos también, ¿no? El arte, ¿no? De la trama que tejemos entre todos, y ahí está como la magia también, porque... Por un lado, en el diseño humano vos trabajás importante con ser leal a tu vehículo y, y, y a tu forma. Sí. Y después está el arte de lo que vos podés crear con eso, que esa sí es la parte de la mente, que dice, yo veo, veo todo esto, lo que funciona, y armo la peli. ¿Cuál es la peli? ¿no? Que contamos que es también el hemisferio derecho, ¿no? que es, sí. A ver, por un lado está la parte mecánica del asunto, y por el otro lado está el dreamland, el mundo del reino del sueño, cuál es la aventura, digamos, sí. ¿no? Eh, el lente con el cual miramos la realidad, entonces si hoy, el, hoy en día el mundo está tan condicionado y gobernado por la mediocracia, que miramos un portal de internet o un diario y nos cuentan una realidad muy estrecha. Sí y ahí la importancia de un visionario como José Argüelles, ¿no?, que nos expande a las estrellas y a tomar en cuenta todo el sistema galáctico para comprender cuál es este momento verdadero de la historia de nuestra estrella, y entramos en una conciencia mucho mayor ahí, que le da propósito a nuestra vida también, mucho más específico, y, y como está todo en resonancia matemática, cuando te alineas con eso, es perfecto lo que sucede y no tenés que agregar nada ni sacar nada, porque todo va, todo va solo, ¿no? Es, son dos herramientas que complementan maravillosamente también. Sí, yo eh, desde sí. que, bueno, que vos me contabas todo eso, que empecé a experimentar lo poquito que sé del diseño humano. Es, yo navego, ¿eh? navego bastante acá. Mi sacro lo escucho todo el tiempo y ahí me va llevando. Y junto con todos los códigos que conozco y de, de mi transitar por las ondas encantadas y todo lo otro, es como es, es perfecto. Es, encuentro un casamiento así. Bastante interesante desde experimentar, que uno solo puede experimentar para poder decir, ¿no? Entonces yo desde mi poquito eh, caminar eh, voy experimentando y wow, soy súper agradecida y, y eso, ¿no? Entonces estamos eh, prontos a acá a, a, a algunas ondas encantadas lanzar el congreso online de la ley del tiempo y, y de la vida transformativa, o sea que, bueno, Adrián va a ser uno que nos va a dar un, una charla también sobre, eh, un poco más sobre el diseño humano. Y después, quien quiera saber más, tiene que contactar directamente con él, nosotros vamos a poner el link eh, para conectarse con él, sobre, sobre toda esa interesantísima herramienta, porque no es muy fácil encontrar, gente que conozca las dos cosas. Prácticamente no hay. <risa> Entonces, bueno, muchas gracias porque era un gusto de mismo así como que expandir tanto y, y entender el navegar así como tierra, ¿no? Desde, desde otros puntos, viviendo tu intimidad y, sí. y, y transitando esta, este momento así de, de una manera tan, tan intensa. Bueno, te voy a agradecer mucho porque tenemos eh, un tiempo que nos permite acá hacer la grabación. Dale. Y después. ¿Cuánto, te... si, si queda unos minutos, te quiero mostrar una última cosita, a ver si llegamos. Dale, bueno, porque entonces, esto en... faltaría. Okay. Dale. Eh, no, un ejemplo, ¿no? Porque faltaría mostrar cómo es una carta de diseño ah, humano, dale, así que dale. voy a mostrar la mía. Ok. Voy a mostrar la mía. Eh, Vamos a poner esta, por ejemplo, Ahí está. A ver, tiki, tiki. Bueno, ahora va a salir esa. Avísame. Todavía no. Bueno, lo que, lo que quería contar por último está? es esto, que así Salió. como cuando... Cuando en la ley del tiempo encontrás tu kin y tenés esas claves simples para seguir, ¿no? Como en mi caso es Tierra Galáctica, ¿no? Eh, tenemos el mantra kin, armonizo con el fin de evolucionar, modelando la sincronicidad, perfecto, y, y como tener eso presente, ya es todo un viaje. Eh, a mí me fascinó encontrar el diseño humano porque también trabaja mucho en el detalle de la persona, y vos como ves acá, hay muchísima información condensada, ¿sí? hay muchísima información que te da sobre vos mismo, cada puertita, cada planeta, cada, cada numerito ahí, te está dando un programa de, de cómo la Matrix te está programando para funcionar prácticamente, que vos ah. eh, al observar eso, aumenta como muchísimo tu comprensión de hasta dónde sos una especie de, de títere de la totalidad, ¿no? En definitiva es como que no hay nada que hacer, esto te da mucho detalle de comprensión de decir, ah, este en real, esto que está hablando es el programa genético que está acá, es todo lo que es, Yo el yo que, que soy yo, está mirando esta película desde, desde a, adentro de esto como sea sí. pero todo lo demás está programado así que tener esa comprensión y vivir como vivir con eso es, es, es muy maravilloso y va llevándonos a unos niveles de conciencia increíbles y sacándonos un poco también de la de esta de este estado en el que se nos pone a vivir muy como en la supervivencia, ¿no? Bien. Ya el ser humano ya no está en un estado de tener que sobrevivir, ya llevamos eras en este planeta sobreviviendo, eh, ya pasamos, como que ya evolucionamos a otro nivel. No estamos en una etapa de la conciencia en la que tenemos que preocuparnos por eh, conseguir el plato de comida sobre la mesa. Eso es un condicionante. Que nos, que nos ponen por toda esta cosa, esta trama mundial, estamos ya para otra cosa. Así que es muy bueno tener una comprensión de esto porque además hay algo maravilloso que es una enseñanza que traen los dos sistemas. El tiempo es todo, el tiempo es todo, y todo el tiempo es ahora, y navegar y aprender a navegar el ahora y a no estar ansiando las cosas a futuro, y todo este pasado y futuro. Aprender a navegar el ahora relajadamente y con calma, y confiando y comprendiendo lo que es la sincronicidad, es lo más importante. Es lo más importante porque este es el único momento que tenemos para vivir. No es mañana, no es ayer. Entonces, cuanto más información tenemos sobre qué es lo que pasa en, en este momento, ahora, eterno, la mente se ilumina más y donde hay más luz hay menos ignorancia y hay más paz también. Así que esto es algo bueno para, para todos eh, compartir. Y bueno, te, te quiero agradecer también por esta posibilidad de, de comunicar ahí con, con todo el público, la gente, los amigos, los hermanos y todos los, los conocidos y los por conocer. No, este, muchas gracias, Y bien. bueno, ajó. hermoso, nosotros somos lunar, hoy es día lunar. <risa> y ahí, sí, y, y, ahí... y completando una luna también, ¿no? la luna solar, del, la ¿Complitar? luna del guerrero solar, estamos completando. completando. la luna, descargando el, ese pulso, el puente arcoíris y todo, es hermoso. Te agradezco mucho, bueno. In La Catch, ajo. Y seguimos charlando. Que, te Nada. quiero. Uy, acá.